Seguramente, en muchas ocasiones, cuando hemos estado desarrollando la página web, ha llegado un momento en el que hemos pensado ¡caramba, qué bien nos vendría aquí tener una variable, poder almacenar un valor y poder reutilizar ese valor en diferentes partes del CSS! Bueno, pues esa situación, desde CSS3, se puede solventar con lo, las denominadas custom properties, propiedades personalizadas en castellano, aunque en el argot se le suele denominar variables. No son exactamente variables, pero la verdad es que el objetivo final estas Custom Properties es básicamente el mismo. Sí que es verdad que esta necesidad de usar variables en el fondo no es tanta, ya que muchas de esas situaciones se pueden solucionar utilizando recursos propios de CSS como puede ser la herencia. Vamos a intentar aplicar estas Custom Properties a un ejemplo y de paso vamos a ver cómo podemos solucionar diferentes circunstancias que se pueden dar a la hora de querer utilizar esas variables. Bueno, pues el ejemplo con el que vamos a trabajar es muy sencillo, es el que tenéis en pantalla. Simplemente es una página que tiene una cabecera, una barra de navegación, una zona principal que se divide en dos partes, eh, a la izquierda una side, que está también a su vez dividido en dos secciones, y una zona eh, de contenido. Eh, por último, al final, la página acaba con un footer. El código de fuente de la página lo podéis ver a la izquierda y también es bastante sencillo. Simplemente es un contenedor, en este caso con identificador container, que tiene una etiqueta header, donde tiene en su interior un H1, eh, otro contenedor, que en este caso es un wrapper, donde está la barra de navegación. Tenéis el aside, con las dos secciones que habéis comentado, la sección 1 y la sección 2. Y por último, el main, con el contenido principal de la página, y el footer. Si cerramos, podemos ver que el wrapper... Tiene en su interior tanto el aside, como la barra de navegación, como el contenido principal. Y en cuanto a la parte de CSS, pues tampoco tiene demasiado misterio, salvo, tal vez, eh, el uso del posicionamiento flotante que tenemos por aquí. Para posicionar eh, los aside a la izquierda del contenido principal. Dando un primer vistazo al código, Buscando elementos que estén repetidos, elementos que sean susceptibles de estar agrupados en un único sitio, nos encontramos con el line height. Ese interlineado, que es un poco lo que viene a ser, está definido en varias partes del código con el valor 1.4. Lo tenemos aquí en el main, de hecho en el párrafo, en los párrafos que están dentro del main, en el aside, y también lo tenemos aquí abajo en el footer. Así que la primera opción sería, oye, pues estaría bien tener una variable que almacenase ese 1,4 y que pudiéramos reutilizarla en cada uno de esos bloques donde está definida la propiedad line height. Pero si investigamos un poco nos damos cuenta que esa propiedad, que line height, es una propiedad que es heredable. Es decir, que con un poquito de, de análisis del, del código que tenemos delante y conociendo el contexto en el que queremos aplicar esa propiedad, podríamos utilizar la herencia para eh, concretar, para colocar esa propiedad en un único punto. Y os puedo decir que como diseñador de la página, lo que pretendía es que todas las líneas de, de la página tuvieran un interlineado de 1.4. Así que lo que podría hacer es llevarme ese Line Height al body y eliminarlo de todas aquellas reglas en las que está. Como se puede observar, he simplificado el código CSS, he dejado un único sitio donde defino esa altura de línea, con lo cual, si necesito cambiarla, únicamente voy a ese punto y la cambio, y eh, la representación visual de la página, el renderizado que se ha realizado, sigue siendo exactamente el mismo que antes. Así pues, se puede conseguir lo que buscaba haciendo uso de una característica nativa de CSS como esa herencia. Para los que no se lo crean, vamos a repasar el código, Vemos que ya no hay ningún line height, salvo en el body. Bien, eh, si buscamos un poco más, lo que encontraremos es que las letras, eh, el texto, tiene dos colores eh, o tres, si tenemos en cuenta la, la cabecera. Nos olvidamos de la cabecera, que tiene un color un poco diferente para llamar la atención. Y vemos que los dos colores son un blanco, que está en la parte principal, en el cuerpo principal de, de la página, y un gris, un gris un clarito, que está tanto en la barra de navegación como en el footer. El diseñador nos comenta que efectivamente eso va a ser así, que eh, el texto del cuerpo principal va a ser de un color, todo el cuerpo principal va a tener el mismo color, y eh, por otra parte, en la barra de navegación y el footer, también ambas dos cosas van a tener el mismo color. Así que otra vez, nuestra primera opción sería, ¿por qué no crear dos variables? Una primera para el cuerpo principal, para el color del texto del cuerpo principal, y otra para el color de, la, de las barras, ¿no? tanto el footer como la barra de navegación. Pero antes de llegar ahí, sería interesante plantearnos lo que nos hemos planteado hace un momento. ¿Es factible realizar esto con herencia? Y realmente esta posibilidad de existir, existe, pero o no de forma completa o al menos no tal y como está estructurado el HTML. Si vamos al HTML, podemos ver que el aside, la aside la site de la zona central, que lo tenemos aquí, este elemento de aquí, que en la página web queda reflejado con un color azul, con estas dos secciones, noticia 2 y noticia 1, podemos ver que ese aside, su padre, es un div cuyo identificador es wrapper. Este div de aquí. Con lo cual, la primera idea sería, en ese wrapper, en ese div, en ese identificador, definir la regla que indica que el color del texto va a ser un color blanco. El problema que nos encontramos es que la barra de navegación también está dentro de ese wrapper. De manera que por defecto, el color de sus elementos, el color de los elementos de la barra de navegación, también será blanco. Por otro lado, el footer y la barra de navegación, el footer lo tenemos aquí abajo, y la barra de navegación, su elemento común, es decir, su ancestro común, es el container. Es este elemento de aquí. Es decir, tendríamos que definir en ese container ese color gris. Pero claro, al estar por debajo de ese container la definición del color blanco, nav, la barra de navegación, quedaría de color blanco. Es decir, aquí la herencia nos falla. No nos permite resolver exactamente nuestro problema. Estructuralmente hablando, la solución es muy sencilla. Es que el wrapper no contenga la barra de navegación. Es decir, sacar esta barra de navegación fuera. De esa manera podríamos aplicar la herencia sin mayor problema. Pero si por alguna razón, ya sea por la razón de programación, porque hay que gestionar eventos especiales, o porque hay que distribuir los estilos de una manera específica en función de sus contenedores, aquí sí, la solución más correcta sería la de crear una custom property. Bueno, pues vamos a crear una propiedad personalizada, vamos a crear una custom property. Eh, ¿Y cómo se crea? Bueno, pues más que cómo se crea, lo importante es, o tal vez lo primero, es saber dónde se crea. Es decir, en qué parte del CSS se crea. Y en un CSS lo único que tenemos disponible para escribir son reglas. Luego tenemos que definir nuestra custom property, nuestra variable, dentro de una regla. ¿Y en qué regla podemos definir, eh, podemos definir esa custom property? Bueno, pues lo habitual es definirlo en una pseudo clase. Una pseudo clase que en este caso es la pseudo clase root. Así que vámonos al CSS. Vamos al principio. y escribimos dos puntos, la palabra root y en su interior vamos a definir todas aquellas custom properties que nos interesan para definirlas simplemente utilizaremos dos guiones y a partir de ahí el nombre de la custom property Y para usarla simplemente vamos a la regla que nos interesa, en este caso es container, y utilizamos la función bar. Tenemos el color, la propiedad es color, y con la función bar y en su interior como parámetro el nombre de la custom property. Vamos a hacer lo mismo en la barra de navegación. Y en el footer. Vemos que el renderizado sigue exactamente igual, que no ha cambiado nada, pero en este caso ya hemos juntado en un único sitio eh, los colores tanto del cuerpo principal como de las barras de navegación y del footer. De todas maneras, si os fijáis, he hecho un poco combinación de ambas dos técnicas. Por una parte las custom properties, pero por otra de la herencia. El color de la parte principal, del side y del main, lo he definido en el, eh, el indicador container, lo he definido en el contenedor. Y aprovecho la herencia para que sea aplicado tanto en el aside como en el, como en el main. En general, me gusta más eh, estructurar mi código de manera que eh, se pueda hacer uso de las características que nos proporciona CSS, como en este caso la herencia. Pero sí que es verdad que tampoco me desagrada, incluso también me gusta, el hecho de poder tener un lugar centralizado donde pueda cambiar las características generales de mi página. Ya sea porque se repitan en muchas partes de, de la página, como pueda ser el color de las barras, o que usando la herencia solo se use en un sitio concreto, como en este caso pasa con el color del contenedor, con color cuerpo. Podríamos decir que estructuralmente estoy más cómodo con el uso de la herencia, pero que a la hora de poder hacer pruebas, de poder configurar la página con diferentes características, es más cómodo trabajar teniendo todos los datos centralizados en un único sitio, en este caso en la pseudo clase root. Por cierto, que este uso de la herencia que he hecho también nos demuestra algo que por una parte resulta obvio, y es que las propias custom properties se heredan. Es decir, que el aside y el main han cogido el color del container porque el valor del color del container, que es una custom property, se puede heredar sin mayor problema. Bien, vamos a avanzar un poquito más y otra casuística que tenemos en la página es el hecho de que tanto las noticias como los ítems de la barra de navegación están rodeadas por una especie de... una especie, no, un cuadrado verde de esquinas redondeadas. Si quisiera agrupar en un único sitio la definición de este borde la primera opción que me a la cabeza pues, podría ser el uso de custom properties. En este caso dos, una para definir el, lo que es el borde, el color, el grosor, etcétera, Y otra para definir la característica de eh, las esquinas, el radio que tiene cada una de las esquinas. Pero aquí eh, la solución, incluso posiblemente la mejor solución, iría por otro sitio. Posiblemente iría por la necesidad de crear otra nueva clase que definiera cómo ha de ser ese borde clase que aplicaríamos a los diferentes elementos que la necesiten vamos a hacerlo vamos a venirnos aquí abajo y vamos a crear una clase, vamos a llamarla eh, borde donde tendrá las características del borde, en este caso estas dos de aquí Y vamos a verlo también de la barra de navegación. Lo tenemos por aquí arriba. Aquí está. Bien, eh, solo nos queda irnos a la página HTML. Y eh, donde nos interesa, en este caso es aquí por ejemplo, aplicar el borde. y también en las noticias. Bien, eh, es decir, vamos a tener centralizado en un sitio, en este caso en la clase Borde, que tenemos aquí abajo, todo lo necesario para jugar con esa característica que nos interesa en toda la página. Es verdad que también sería interesante, podría ser beneficioso, el que ambas dos cosas, la definición del borde y el radio, estén definidos como custom properties justo en la pseudo clase root. Lo dejo pendiente por pues, si alguno de vosotros eh, quiere hacerlo. Bueno, ya para acabar, un caso claro donde realmente las custom properties vienen muy bien. Y es por ejemplo el que tendríamos con estos dos elementos que tienen en un color un poco, es un rojo suave, que no se nota mucho. Eh, por ejemplo, el que tenéis aquí, con, serían elementos que están marcados como importantes. Y eh, también con esos de aquí, que son elementos que están tachados. No se ven muy bien, pero están con una línea que los tacha. Estos dos eh, tipos de elementos, estas dos clases, no tienen ninguna herencia en común ni tienen ningún tipo de relación en común, más allá de que tienen una propiedad, que es el color, cuyo valor coincide en ambos dos. Eh, en esta situación es donde realmente las custom properties vienen perfectas. No se puede aplicar ningún tipo de herencia, y se mantiene una característica en común. Una posible solución, que sería la de crear una clase en la que se definiera únicamente esa característica en común, podría ser una solución, funcionar, funcionaría, pero eh, sobre todo en el caso de que hubieran muchos elementos diferentes que tuvieran que aplicar esa característica, haría que nuestro código quedase excesivamente recargado. Demasiadas clases definiendo un único elemento. Vamos a hacerla, que no nos cuesta nada. Vamos a venirnos a la pseudo clase root y vamos a crear por ejemplo una custom property que sea color elementos marcados vamos a ver qué color hemos puesto esta era por aquí abajo este es lo copiamos y nos lo llevamos aquí Bien, ahora simplemente, tanto en importante como en tachado, tenemos que hacer uso de la función bar poniendo como parámetro color elementos marcados. Bueno, pues simplemente a modo de resumen, las custom properties es algo muy sencillo de utilizar, tanto en su declaración como posteriormente en su uso, pero sí que es verdad que es conveniente no olvidar que el propio lenguaje CSS proporciona mecanismos para poder centralizar en un punto concreto el valor que queremos darle a una propiedad, especialmente cuando ese valor se repite a lo largo de todo nuestro código. Y no solo eso, sino que además el uso de estas variables, el uso de estas custom properties, Resulta interesante no solamente por lo que acabamos de comentar, sino también por la semántica que aportan al código. Ya que el propio nombre de esa variable nos da significado, nos da valor, a qué valor estamos aplicando a una propiedad en concreto. Es decir, cuando aquí por ejemplo hablamos de elementos marcados o en la parte superior hablamos del color del cuerpo, el color de las barras, ese color, ese blanco o ese gris, tiene un sentido, tiene un significado. Apliquemos donde lo apliquemos estamos aplicando el color del cuerpo o el color de las barras.